Tu merma, es tu mermela, guanamá Y como para refrescar, Juan Consumir tal cual como la tierra nos da la Mística de la medicina En busca de la conexión perdida Quizás pasó a llevar hasta Mimi María